Hola amigos de Techcetera, hoy vamos a hablar de una de esas marcas colombianas que nos enorgullece que esté en el CES. Y para eso tenemos aquí al representante que se va a presentar y nos va a contar qué hace en esa compañía. Hola Felipe, mucho gusto. Juan Carlos Montoya desde Las Vegas. Eh, soy gerente de producto de la marca BTA Plus. Y bueno, súper feliz de estar aquí contigo mostrándote las novedades en CES 2023. Juan, nosotros ya habíamos hablado antes con la marca, pero veo que ya se llama BTA Plus. Antes se llamaba diferente. ¿A qué se debe ese cambio? Bueno, esa es una de las super novedades que traemos este año a Las Vegas, que vamos a replicar en Colombia claramente, y es evolucionamos como marca, eh, pasamos de BTA casa inteligente a BTA Plus que eh, como lo ves dentro de la marca y de, dentro de lo que vas a ver gráficamente, quiere decir más, eh, más productos, eh, más tecnología, eh, más conexión. Vamos a tener una sobreconexión ahora entre hardware y software, más productos. Entonces toda la marca se evoluciona, se hace más cercana eh, a nuestro cliente que hoy ya está en domótica y aquí es donde nace BTA Plus este año. Juan, una pregunta que a todo el mundo le afana cuando una marca cambia y es los que ya tienen dispositivos del ecosistema, de BTA ¿van a tener problemas o siguen siendo compatibles? Siguen siendo compatibles, eso es lo más importante de esta evolución. Eh, la evolución eh, viene dentro de, dentro de la palabra cambio, pero adicional a esto, a la evolución de. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que ya tiene el BTI casa inteligente se va a poder conectar a partir del mes de febrero con nuestra nueva aplicación y va a poder seguir disfrutando absolutamente todos los productos, va a poder, todos los productos anteriores y estos en evolución funcionan y se actualizan automáticamente y quedan funcionando desde la misma aplicación. Fantástico, o sea que el ecosistema sigue siendo totalmente compatible claro que sí de hecho cuando ahorita ahorita que en un momento empecemos a ver ya un poco más producto eh, un poco más de, de, de categorías te vas a dar cuenta que a lo que viene eh, realmente el fondo del más quiere decir una evolución en cuanto a productos en general entonces vamos a entrar en categorías que no teníamos antes como movilidad que tú sabes que hoy es una realidad en el mundo, Vamos a entrar a, a un tema de seguridad en cuanto a cerraduras inteligentes, evolución en cuanto a iluminación. Entonces, lo que viene aquí es evolución para el mismo cliente que utilizaba antes BTH Casa Inteligente. Juan, no sé si lo escuché bien, pero dijo cerraduras inteligentes. ¿Podemos ver algo de eso? Claro, claro que sí. Si quieres arranquemos por cerraduras inteligentes, ¿te parece? Listo, de una. Dale, el año pasado presentamos un modelo de, de cerraduras inteligentes este año ya tenemos cinco modelos. Vamos a lanzar cuatro modelos nuevos aquí en Las Vegas. Eh, vamos a tener... El año pasado teníamos, digamos, que nuestra inicial o nuestro producto starter, que era una, una cerradura de sobreponer. Este año ya tenemos cinco productos nuevos que te vamos a mostrar acá. Vamos a tener cerraduras tipo pomo. Entonces, cerraduras que tú abres o cierras a través de pomo, el pomo normal que tú tienes en la casa, con apertura desde la huella, desde panel digital con llaves o desde la aplicación, con apertura remota o apertura directamente desde el sitio. Eh, esta que era nuestro modelo de sobreponer. Aquí vemos claramente la evolución de una cerradura tipo pomo a una cerradura de sobreponer. Lanzamiento de nuevas cerraduras con manija para puertas de seguridad. Tú sabes que en Colombia las puertas de seguridad son una, pues hoy están en super boom porque puedes abrir. 12, 13, 15 pasadores de forma simultánea. Entonces tenemos cerraduras que ya permiten o, o son compatibles con este tipo de sistemas multipasador. Eh, la vamos a lanzar aquí en Las Vegas. Cerraduras de Slim, eh, donde tienes eh, apertura a través de IC, eh, apertura, a, apertura a través de panel eh, de clave, un poco más estéticamente, un poco más chévere, porque pues, digamos que es mucho más discreta, eh, pero con las mismas características de las anteriores. Vamos a manejar estas que son controles de acceso o de apertura verticalizada. Entonces, te permite abrir o cerrar puertas que van tipo va y ven o eh, de forma lateral eh, en cuanto a apertura, con panel o display eh, LED eh, y todos los módulos de apertura que tiene, pues digamos que una cerradura normal. Entonces, claro, el año pasado teníamos una cerradura, vamos a pasar a 5 o seis eh, en cuanto a portafolio, buscando que, que cualquier persona que tenga en su casa una puerta y quiera evolucionar a domótica y quiera, digamos que mejorar la seguridad de su casa, tener esta posibilidad. Juan, sáqueme de una duda que me asalta. O sea, cuando yo fui a instalar este tipo de dispositivos de otras marcas en la oficina sí. y en, por así decirlo, en donde familiares, siempre que yo sacaba la cerradura, el cerrajero se asustaba. ¿Esto cómo sí. funciona? ¿Necesito a alguien ultra especializado o el manual? No, me... no, de hecho, ¿sabes qué ha venido pasando? Que también hemos evolucionado en esto. Entonces, esto ya se ha venido estandarizando un poco más. Ya vienen con las plantillas listas para que el cerraje. Normalmente, o la idea normal es, esta que tú ves acá es la más compatible, eh, porque pues claramente el tipo de, de carcasa y el tipo de cerradura que maneja, pues es, la, es como la retrocompatible con todas las puertas, ¿sí? ¿Pero por qué diseñamos todo este panel? Porque la idea es que cada persona reemplace la puerta, la, la cerradura que tiene ya en su casa, a través de un panel estándar, y adicional le incluimos como una regleta donde la persona va a poder decidir si es compatible o si definitivamente tiene que llamar a un cerrajero para hacer algún tipo de trabajo adicional. Pero la ventaja de esto es que tú consigas la cerradura que automáticamente se acomoda la puerta que tú tienes en la casa. Perfecto. Y ahora, otra de las dudas. Yo puedo asignar llaves digitales como en algunas otras del mercado o debo darles tags Bluetooth o NFC. ¿Cómo le doy no. acceso a mis familiares? Bueno, tú le puedes dar acceso a tus familiares de varias maneras. Entonces, el primero que es el más común y me parece que el más seguro, porque pues obviamente cuando uno vende cerraduras de seguridad, el primer parámetro que, que cuidar es la seguridad. Eh, es a través de PIN, PIN virtual, tú le puedes generar un PIN virtual a la persona que va a acceder a la casa eh, de forma remota desde la aplicación. ¿sí? La segunda opción es a través de una IC card o una tarjeta IC. Eh, las cerraduras vienen con dos, pero a partir del mes de febrero vamos a vender el refill o, o el paquete con cinco, eh, cinco tarjetas IC para que la persona pueda asignarla y programarla fácilmente en la cerradura. La programación es súper fácil la puede hacer el administrador de la cuenta y asocia automáticamente la ICCAR, eh, a pues digamos que directamente a la cerradura que quiere programar. Súper chévere. Bueno, y ahora hablemos de algo que todo el mundo quiere ver, saber, conocer, que es la parte de movilidad. O sea, ¿cómo es claro que, que sí ahora tienen un, por así decirlo? Un scooter. Ajá. Bueno, entonces, este va a ser uno de los grandes lanzamientos que vamos a tener en Las Vegas. Eh, y, básicamente, ¿qué es? El problema que tiene hoy el mundo en general, pues es la movilidad, ¿cierto? Y buscamos la forma de integrar la movilidad a tu hogar inteligente, ¿sí? Entonces, nuestro lanzamiento este año, básicamente, va a ser este scooter. Es un scooter eh, completamente digitalizada a razón de que tiene conexión Bluetooth punto a punto. Eh, esta scooter es una scooter que, se, de hecho, tiene... Toda la forma de, de cambiar la velocidad, después ajustar la velocidad desde la aplicación, entre 25 y 40 kilómetros eh, por hora. Puedes a través de ella rastrearla vía Bluetooth, entonces tiene un tracker automáticamente en la aplicación, te permite ver el nivel de la batería en la aplicación, el tiempo de carga, eh, y adicional a eso puedes personalizarla. Entonces puedes personalizarle los colores, digamos que estas luces de, de parte lateral. Hay una función espectacular que está recién incorporada en, en ella y es que desde la aplicación le puedes hacer bloqueo desde la app. Entonces, básicamente, cuando la bloqueas desde la aplicación, que lo voy a hacer aquí para mostrarte un poco cómo, cómo, cómo evoluciona, porque si tú te das cuenta, la interfaz completa de la app cambia, eh, se vuelve un poco más colorida, más amigable, digamos que iba muy afín al nuevo manual de marca de BTA Plus. Entonces, tú te conectas a la scooter. En la scooter, eh, esta conexión Bluetooth me permite activar o desactivar una alarma en, en, en, en, o bloquearla. Cuando hago esto, pues básicamente, si tú enfocas acá la scooter e intento movilizarla o moverla... Suena la alarma. Automáticamente me suena la alarma y la única forma de desbloquear la scooter y que vuelva a empezar a andar es a través de la aplicación. Entonces, en la aplicación voy a poder decirle eh, bloqueese o desbloqueese de forma eh, virtual. Entonces, esto que va a permitir que tú puedas tener la aplicación o el control completo de la aplicación desde la escuta. Aquí... Ok. Juan, una pregunta al respecto. Eh, debido a las condiciones de seguridad de Bogotá y de Colombia, ¿Esto tiene GPS o detecta es el último punto donde la dejé? Detecta es el último punto donde la dejaste. A razón de... Habíamos, teníamos una opción de GPS. Eh, de hecho, es la segunda versión que queremos lanzar. Lo que pasa es que aún estamos en la parte de optimización de mapas. Hoy, la conexión que te muestra es la última conexión donde la dejaste, ¿sí? Pero como la conexión es bluetooth vía tu teléfono celular, si tú te desgastas, tú puedes digamos que programar la distancia a la que quieres estar de la scooter. Si tú la dejas en tu oficina o en tu casa y ella se mueve a una distancia superior que digamos que supera la conexión del, del bluetooth o alguien la mueve del rango de bluetooth, automáticamente activa la alarma también. Eso lo que te va a permitir es tener una alarma o una alerta antes de que pase algo con la scooter. ¿sí? En el tema de mapas, vamos a tenerlo también este año. Estamos trabajando en la posibilidad de tener un chip GPS instalado en ella que te permita, adicional a todos los, lo, que, lo que hablamos anteriormente, tener un rastreo real o en tiempo real eh, eh, a través de la aplicación. Otra, otra ventaja que se me, se me pasó decirte, y es, te permite ver sitios visitados, eh, velocidad a la que promedio promedio, ¿sí? velocidad promedio a la que te moviste, sitios visitados. Eh, y digamos que como todo un rastreo de cuan, ah, bueno, todo el kilometraje que le das o que lleva tu scooter eh, durante el tiempo, entonces eh, es un producto muy asociado a la movilidad pero que vas a poder integrar con todo lo que es estilo de vida y todos los productos de domótica nuevos que estamos lanzando en las mesas Juan, dos preguntas sobre la scooter, ¿cuánto puede costar sí. y qué autonomía puede tener? Bueno, en autonomía eh, ya te había contado que tiene la posibilidad de ajustar la velocidad máxima, esto a razón de no sé si te has dado cuenta que por legislación eh, depende de la velocidad máxima que uses vas a necesitar o no permiso de conducción. Y eso no solo aplica para Colombia, básicamente el mercado en movilidad se está moviendo de esa manera. Entonces depende de la velocidad a la que tú gradúes el, el, el scooter vas a tener o no que requerir licencia. ¿sí? A razón de esto, básicamente la autonomía que tiene el producto es, es cercana a los 80 kilómetros en uso continuo. sí eh, tiene una batería de 36 voltios, pero eh, estamos viendo cómo optimizar un poco sin subir el peso de la, de la scooter para incrementar un poco este tamaño eh, de batería para tener entre 120 y 130 kilómetros en, en, en un producto eh, pues, eléctrico, que la verdad es que es muy, muy bueno. Okay. ¿Y más o menos el costo ya lo tienen establecido? Estamos hablando de precios cercanos a los... 3 millones y medio, más o menos, 4 millones, vamos a estar ahí en ese rango de precios. Ok, bueno, y también me dice que van a tener luces y apliques nuevos, ¿no? Sí, entonces, bueno, en la parte, ah, bueno, hablemos algo rápido de cámaras, todo, todo el tema de cámaras que tú vas a ver acá, que hemos venido trabajando durante años, evolucionó, evolucionó a razón de la resolución, ya, ya estamos manejando resolución 2K, eh, que básicamente es una resolución muy mucho más o, o mejorada versus la que manejábamos el año pasado. Vamos a manejar eh, tú sabes que ha venido creciendo mucho el mercado en cuanto a asistentes de voz con pantalla eco 5, ECODOT 8 entonces ya nuestras cámaras van a empezar a llegar con compatibilidad para poder visualizar en asistentes de voz con pantalla, que eso es una ventaja también súper importante dentro de lo que tenemos eh, y característica adicional, pues digamos que vamos a incrementar o estamos trabajando fuerte en el tema de grabación en la nube para mejorar sobre todo el tema de, de, de espacios en la nube, ahí es donde más fuerte nos hemos estado moviendo, otra característica que irás viendo en cámaras es que eh, hemos mejorado una, vía software una característica que nos venían pidiendo mucho y es, oiga, ¿por qué las cámaras no pueden tener algo que se llame modo privacidad? Entonces nuestras cámaras de seguridad van a empezar a tener esa función y es, oye Tú quieres instalar la cámara en tu cuarto, pero por seguridad o por misma privacidad, quieres que se active o desactive en ciertos horarios eh, o en zonas donde, digamos, no sé, zonas eh, cercanas a baños o cercanas a sitios donde no puedes estar grabando constantemente. Eh, entonces, las cámaras van a empezar a tener esa función de que se pueden cerrar o abrir automáticamente de acuerdo a una programación específica. Eso, pues digamos, que es como, como la evolución en cuanto a cámaras. Obviamente pegado al tema de resolución que ya te conté. Súper chévere. Entonces, ahora sí hablemos de luces. Entonces, ven a luces. En luces, eh, estamos presentando, tú sabes que nosotros habíamos presentado como evolución, básicamente toda una línea de tomas e interruptores inteligentes, una línea de bombillos eh, inteligentes. trabajando, pero como lo muestra Fernando este año, estamos muy enfocados en todo lo que son apliques y luces LED. Sí. <risa>